Buenas cómo están amigos de Canaima, esto es Soporte Canaima con un nuevo video y en este video le vamos a presentar las nuevas ca características que traerá la nueva versión de Canaima 4.1 esta versión está en fase beta, está en desarrollo y posiblemente algunas de las características que vamos a ver a continuación cambiarán para la versión final Mientras tanto, veamos algunas de las características iniciales que nos encontraremos en esta nueva versión. Recién instalado el sistema operativo. Eh, vamos a ver aquí los primeros pasos en Canaima. Que te da una pequeña guía de lo que es el sistema operativo y algunas de sus aplicaciones. Si le damos aquí nos lleva al eh, portal principal de Canaima enciclopedia colaborativa documentador de fallas como esta es una versión de pruebas seguramente encontraremos fallas la cual podemos documentarlas para poder avisar en el desarrollo veamos mm. damos clic a portal principal nos lleva a la página de Canaima si sí, nos vamos a novedades como pueden ver los menús todavía están en inglés esto se debe a que la aplicación está de en desarrollo necesita los paquetes de idioma en este caso de español vemos la versión de kunaware versión 27 eh, noticias lanzamiento de primera versión Beta de canaima 4.1 con nombre código Kukana. Vemos una imagen de lo que es la nueva versión, una pequeña reseña de lo que ha sido el desarrollo de nuevas características como el kernel 3.11, el soporte de nueva tecnología, corrección de fallo, optimización y. Implementaciones: eh, Actualización de varias tarjetas de video, algunas correcciones de los sistemas de archivo eh, y mejoras para el sonido. Sido sí, LibreOffice 4.1.4, navegador, navegador web aguaro 27, como acabamos de ver. Nuevos proyectos que, de nuevas aplicaciones, por ejemplo, para ayuda de niños con discapacidad visual, que se llama Nela. Mango Paola, se trata de un juego para aprendizaje de ajedrez cuyo motor interno e interfaz gráfica fueron desarrollados por por el venezolano José Morales. La aplicación TVSide, desarrollada principalmente por, el, por Antonio Araujo, Breck y otros compañeros del Cenditel en el estado medio es una aplicación de escritorio que permite firmar electrónicamente documentos de distintos formatos utilizando certificados electrónicos protegidos por dispositivos criptográficos como tarjetas inteligentes o tokens de seguridad. Turpial, que es la, fam la famosa aplicación, el cliente de Twitter. Desarrollada por Willard Alpress y la comunidad Turpial. Eh, no sé si vendrá aquí preinstalada. Eh, si podrán notar, tiene un nuevo menú de actividades. El anterior era un poco más clásico. Este apunta más al, al clásico de Genome Shell, cual tiene ventanas y aplicaciones. Si vamos aquí a internet, no está instalada pero suponemos que está en el centro de software de Canaima vamos a ver si buscamos aquí, aquí está versión 3.0 sí ya está implementar la nueva versión mientras que esto instala para verlo eh, vamos a cerrar esto aquí ya las características mm. oficina en el menú canadema puedes encontrar todas las aplicaciones que estarían instaladas en el sistema también puedes usar el buscador y colocar el nombre de la aplicación para encontrar más rápido aquí hay un pequeño detalle, detalle con el acento no está hay que tener cuidado cuando se edite esto con los acentos vamos a ver aquí, aquí está el buscador por ejemplo Kunawaro y que nos aparece eh, por categoría, accesorios acceso universal gráficos, herramientas, esto que me parece muy útil que está es la versión anterior, 2.0 <coughs> disculpen que es para crear eh, controladores privativos, en este caso mi sistema o mi equipo no tiene controladores privativos no representa ningún problema en los siguientes vídeos eh, mostraremos cómo personalizar nuestro Canaima en este caso trabajaremos con la versión Canaima 4.1 y cómo agregar aplicaciones útiles o consejos Ah, si buscamos aquí eh, ofimática vemos que tiene LibreOffice y un lector PDF. Vamos a ver qué libre LibreOffice, qué versión usa, 4.1.4 eh, Build2 o um, Build2, no no sé cómo se dice, me disculpo aquí los iconos los nuevos iconos libreoffice vendrán si no, me, si no me equivoco en la versión 4.2 donde se ven mucho mejor que estos si lo quieren si quieren usar esta versión le aconsejo que ponga aquí en pequeño para que se vea un poquito mejor de todos modos, en los próximos tutoriales les iremos cómo actualizar la versión de LibreOffice a la versión 4.2. Eh, estamos siguiente. No, anterior. Internet. Mm, aquí está los accesos directos. No me salían antes. Internet con Aguaro. Guacharo cliente mensajería, empatía gráficos gestor de fotografía, reconocimiento de imágenes diagrama y dibujo y diagrama de libros multimedia reproductor de música rainbox reproductor vídeos totem grabador de discos bracero. si nos vamos acá reproductor de música vamos hmm, a reproducir, yo le quito Disculpen, baja el volumen. Aquí, yo le quito esta opción de examinar para que se vea mucho mejor. Creo que no tiene integración con el, con el audio. No, no tiene integración con el audio. Bueno, cerramos esto por aquí. Veamos el rendimiento. Eh, por aquí está, aquí está. monitor de sistema. Vemos que consume 400 megas. Esto es, en un Excel sí es bastante pesadito. Vamos a ver cómo lo optimizamos para que no consuma tanto. También consume bastante CPU. Aunque esto es porque estoy grabando la sesión o el escritorio directamente desde Genome sin ninguna aplicación externa, sino con una combinación de teclas que son Control Alt SHIFT R. Bueno, ya de esto vemos que kukenan 4.1 de 32 bits. Núcleo eh, 3.11 Genome 3.4.2 Es un equipo más o menos decente el que estoy usando. Y bueno, esto ha sido un resumen de lo que será la nueva versión eh, de Kanaima 4.01. Ah, vamos a revisar aquí, todavía está instalando. Bueno, lo mostraremos para una próxima oportunidad. Con respecto al fondo de Canaima, esto es gracias a Genesis, no recuerdo ahorita el, el apellido, pero es gracias a un concurso que se hizo para elegir el fondo de pantalla en esta versión, la cual se ganó con mucha claridad, más de 100 votos creo que tuvo este fondo de pantalla. Así que, felicitaciones para ella. Hasta luego.